Retomamos el, la sesión de fogueo ahora con el candidato eh, Daniel Pérez Grande. Hola a todos. Bueno, yo soy Daniel Pérez y bueno, antes que, que yo pues ya han pasado bastantes compañeros y han hablado bastante sobre, sobre el porqué de la red ciudadana. ¿no? Eh, a mí siempre me resulta un poco más fácil partir desde, desde mi experiencia, entonces... Pues, bueno, os contó un poco que hace unos días encontré un comentario que daba bastante que pensar en la página de Facebook de TED. Los que, para, los que no os conoz, lo, para los que no lo conozcáis, perdón, TED es una organización que se dedica pues, a difundir eh, la difusión del conocimiento humano, así sin ánimo de lucro, lo que ellos llaman ideas dignas de difundir. Y el comentario decía lo siguiente. If you could see one major technological advance in the next 30 years, what would you want it to be? O lo que es lo mismo. Si pudieras escoger un logro tecnológico que apareciese durante los próximos eh, 30 años, ¿cuál sería? Pues a esta pregunta alguien respondió, The Earth's First Democracy, la primera democracia de la Tierra. Y yo me pregunté, pues, ¿seremos nosotros? ¿Nos, ¿Nos pasará esto a nosotros? No solo a los que estamos aquí hoy o a los que nos están viendo por el streaming, le ocurrirá a nuestra generación, le ocurrirá a todos los ciudadanos y ciudadanas, ...que claman por una democracia más, más justa y verdadera. Y bueno, poco a poco, mientras lo, mientras lo pensaba, mientras le daba un par de vueltas... ...pues esta respuesta se convirtió en, en la respuesta a otra pregunta. ¿Por qué el Partido X? Uno de los grandes de la ciencia ficción dijo una vez que... ...cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y yo supongo que para algunas personas, para aquellos que hoy ocupan nuestros gobiernos... ...y nuestras instituciones... ...les parezca que lo que estamos haciendo es precisamente eso, magia. Pero no hay nada más lejos de la realidad. La red ciudadana ha confeccionado, basándose en el rigor del trabajo de muchas personas... ...el manual para una democracia acorde con los tiempos que vivimos. Con todas las herramientas, propuestas, sueños, esfuerzo y cariño que esto conlleva. Pero instalar este modelo no va a ser fácil, esto ya lo sabíamos. Ineludiblemente tendremos que pasar por Europa... Y, bueno, y es por esto que nos presentamos a las elecciones al Parlamento Europeo. Es que resulta que no es posible cambiar las reglas del juego sin habilitar el espacio en el que se toman el 80% de las decisiones que nos afectan directamente. Y, bueno, hoy oré, oiréis, si habéis sabido hablar mucho, sobre el traspaso de competencias a Europa, eh, cómo es necesario que formulemos o reformulemos eh, la relación que tenemos con el conjunto de los Estados miembros, ...y obviamente pues, ha habido mucha gente antes que yo que lo ha explicado... ...pues, pues probablemente mejor de lo que yo podría explicarlo... Pero, ...pero también hay una respuesta más sencilla a todo esto... ...y es que somos europeos... ...y como tales tenemos el deber y el derecho a defender nuestras, eh, nuestros intereses en Europa. Yo tuve la grandísima suerte de participar en el programa Erasmus... Eh, ...concretamente en Holanda... ...y pues bueno, pues, vi como los clichés que se supone que separan a los europeos pues se disolvían con unas pocas cervezas sobre la mesa, nada más. Y esto es cierto para mi generación y lo será aún más para todas las generaciones venideras. Así que, pues el proyecto europeo resulta que es imprescindible para alcanzar el modelo de sociedad que queremos tanto en España como en Europa. Lo que pasa es que esto no pasará mientras que aquellos que habitan este espacio sean los mismos que venden nuestros intereses al mejor postor. La Red Ciudadana ha elaborado un programa completo que cubre aquellas cuestiones que se priorizaron por su carácter urgente para la ciudadanía. Y, bueno, es un programa que se apoya en el amplio conocimiento experto de la sociedad civil y ha sido enmendado también por la ciudadanía. Hoy, pues, estamos aquí para los que nos estáis viendo y nos apoyáis podáis participar en una nueva etapa de este método que proponemos, que no es nada más que un nuevo método para hacer democracia y que requiere que prioricéis a aquellos que transmitirán este conocimiento experto ...que lo catalizarán para que se hagan los cambios necesarios y que estos lleguen a las instituciones que nos gobiernan... ...y para que éstas nunca nos vuelvan a gobernar, eh, sí, de espalda a nosotros, que lo hagan, vamos, que lo hagan pues de cara a la ciudadanía. En, en mi caso, y bueno, pues ya que estamos hablando un poco de federación de competencias y tanto a nivel de la sociedad civil... ...como a nivel de dentro de la red, yo os diré que mis competencias caen dentro del área de investigación, desarrollo e innovación... Para, bueno, y para defender estas competencias, pues podría deciros que soy bilingüe en inglés-español, y que conozco, que tengo algunas nociones de alemán y neerlandés, eh, y que actualmente llevo a cabo un doctorado en física de fusión nuclear, que he trabajado para la Agencia Espacial Europea, o he mantenido un puesto como jefe de equipo de tecnologías emergentes en, en Rolls-Royce, en Inglaterra. Pero creo que Sergio Salgado, que habló antes de mí, se enfadaría un poco si me quedase solo con esto, sobre todo por esto de que estamos intentando cambiar la lógica, digamos, tradicional de los, de los partidos. Y además eso solo sería leeros una, una, pues una lista de puntos en, en mi currículum. ¿no? Así que espero que me permitáis apoyarme en uno de los más grandes clichés utilizados nunca y citar a Einstein. Y bueno, pues Einstein dijo de sí mismo, no tengo talentos especiales, solo soy apasionadamente curioso. Solo soy apasionadamente curioso. Yo creo que esta es una frase con la que, bueno, probablemente se identificarán muchos científicos, ingenieros, emprendedores y tantos otros. ¿no? Y bueno, la realidad es que si queremos retomar nuestro modelo productivo, el modelo productivo en España, debemos también defender apasionadamente, frente a los ciclos políticos y las crisis, la curiosidad de nuestros trabajadores del conocimiento. Y sobre todo las herramientas que les son esenciales para poder satisfacerlo. Y bueno, respecto a todas las demás conveniencias de la red, solo puedo decir que me siento muy honrado de, bueno, de transmitir y defender el trabajo de tanta gente, ya sea en Europa o en nuestra querida Taberna X en, en Madrid. Realmente nos apoyamos sobre hombros de gigantes. Gracias. Gracias, Dani. Bien, vamos con, vamos con las preguntas. La primera uh, pregunta viene de la web y dice ¿Afecta negativamente la actual ley electoral a las expectativas de voto del partido X en las elecciones europeas? ¿Denunciaría esta ley cara a convocatorias próximas? Bueno, el, perdón, la ley electoral de cara a las elecciones europeas tiene un, un tema que es el de la circunscripción única y demás, ¿no? Y, de hecho, bueno, en cualquier caso nosotros creemos que, que es, un, es un buen momento eh, para que un partido como nosotros, que que digamos, todavía nos estamos dando a conocer y demás, eh, pues, pues nos presentemos a, a unas elecciones ¿no? por el tema este de la, de la circunscripción única. Eh, claramente, y bueno, pues eh, aunque no se ha preguntado sobre esto, respecto a la ley electoral española, pues sí creemos que, que existe una serie de trampas eh, bastante importantes para, para intentar eh, luchar contra lo que, hemos llamado, bueno, lo que se suele llamar la partitocracia, pero, concretamente, en el, en el tema de las elecciones al Parlamento Europeo, pues, pues consideramos que es una muy buena opción para, para poder presentarnos y darnos a conocer. La siguiente pregunta viene de Facebook. ¿Cuál es la opinión de la red ciudadana Partido X respecto al voto en blanco computable? Bueno, yo eh, diría que... Si hay, una cosa que el, bueno, si hay una cosa que el Partido de X pretende conseguir, yo creo un espacio en el que, obviamente hay otros espacios en los, que, en los que podemos brillar, no pero si hay un espacio en el que podemos brillar es en el, es en el espacio de bueno, iba a decir de los abstencionistas o, o de aquellos que, que, digamos, que votan con, con un objetivo de queja, ¿no? O sea, el objetivo de queja siempre viene por una falta de democracia. O sea, esto es, es que no hay más eh, cuestiones que esto. O sea, hay un problema a, a nivel democrático en este país eh, y, y cuando la gente vota, eh, ya sea se abstenga o, o vota eh, digamos, sin ningún tipo de, de, de ilusión de cara a aquellos que pueden realmente cambiar las cosas, pues es un problema democrático, ¿no? Entonces, eh, nosotros a través de democracia y punto, y se ha mencionado un montón de veces que esto realmente es un eh, es un concepto bastante fuerte y nosotros creemos en él eh, vamos hasta el final, pues, pues pretendemos un poco retomar ese voto, ¿no? Que no se vote, digamos, eh, simplemente porque, porque no te quedan otras opciones o, o, o estás tan desilusionado con la política que, que no vayas, que digamos, no votes bueno, pues votes sin, sin una, digamos, una opinión clara, ¿no? O sea, nosotros queremos que, que el voto es, es, es útil y que debe de, de llevar a, a, a algo ¿no? y nosotros queremos que lleva a democracia y punto además, pues esto luego desbloquearía una serie de mecanismos que no permitirían solo el voto, digamos, una vez cada cuatro años sino, sino una participación pues, mucho más fuerte Otra pregunta de Facebook ¿Bajo qué condiciones consideráis salir de A el euro, B la Unión Europea? Bueno, es estas dos preguntas son bastante eh, interesantes, diría. Eh, a ver, esto, digamos, la salida del euro o la salida de la Unión Europea, digamos, no sé, o sea, debería, en caso de que se plantease, debería ser con un fin, ¿no? Eh, ahora mismo nosotros no creemos que que, la, la, manera la, que bueno, la manera en la que estamos planteando los objetivos, que sea que se lleve, pueda llevar a cabo a través de, estas, de estos dos eh, mecanismos. Creemos que hay otros, eh, otras formas de llevar a cabo los objetivos, que no son más que bueno pues una democracia económica, obviamente se ha hablado mucho de esto, eh, que no pasan por salir del euro o salir de la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea, tal y como está planteada, puede tener, y el euro también puede tener o tiene, eh, grandes ventajas, ¿no? El problema es eh, cómo está cómo se está desarrollando actualmente, ¿no? Lo bueno es que eh, pues la, la Unión Europea todavía es eh, relativamente joven, el marco de construcción de la Unión Europea todavía es eh, relativamente joven y pues es el momento un poco de, de realmente llevar la, la democracia tanto real o la democracia y punto como la democracia económica al, al marco europeo, ¿no? Entonces pensamos que, que realmente hay otros eh, mecanismos para digamos llegar al, al bien común y a la vuelta de la, del gobierno de de las instituciones a la ciudadanía que no pasan por la salida de la Unión Europea ni, ni a salida del euro. Una pregunta en este caso de la web. ¿Cómo apoyaría la investigación conjunta a nivel europeo? Supongo que se refiere a... Investigación científica, entiendo. Ah, la investigación científica, vale. Eh, bueno, o sea, el, el marco europeo es completamente fundamental para, para la investigación científica. Yo soy, yo soy investigador y, y lo es, ¿no? O sea, por ejemplo, se habla mucho del Horizonte 2020, eh, que, que es el, el marco de, de desarrollo europeo que existe ahora mismo para, para la investigación, ¿no? Eh, el problema también es un poco, digamos, eh, cómo, cómo está planteado España respecto a, a la Unión Europea, ¿no? Nosotros tenemos que volver a, a encontrar nuestro espacio en la Unión Europea, concretamente, por ejemplo, con una especialización que vaya más allá del turismo o de, del ladrillo. ¿no? Y creemos que, que una sociedad basada en la sociedad del conocimiento pues, eh, nos puede llevar a este, esta retoma de la, de la, del modelo productivo. ¿no? Eh, obviamente, digamos, un, una investigación a nivel continental tiene unas ventajas eh, muy, muy grandes por la capacidad de unir a personas en diferentes puntos geográficos, con diferentes digamos, aptitudes o conocimientos... Con, digamos para un para un fin en concreto ¿no? eh, por ejemplo nosotros eh, bueno todo esto está detallado en el programa de en el programa que presentamos a las elecciones europeas pero por ejemplo una de las cosas de las que se habla ¿no? es de, de mantener el propósito este del 3% del pib eh, de cara al, a la eh, financiación de, de la investigación ¿no? que por cierto es el, es el objetivo eh, general de la de la unión europea eh, otra de las cosas de las que se habla es de hacer una, una carrera investigadora o proponer una carrera investigadora a nivel europeo eh, sólida no o sea, nosotros creemos que para que los, nuestros investigadores puedan llevar a cabo sus proyectos de la mejor manera posible sin, sin eh, los problemas asociados a digamos a los cambios eh, políticos o a los cambios de ciclos económicos pues tiene que haber una carrera investigadora sólida que pues, se pueda aprovechar digamos, el marco europeo para, para proponerla no eh, digamos no es la única forma de proponerla o sea de hecho nosotros a nivel eh, intranacional también proponemos ciertos cambios eh, de, en la investigación pero, por ejemplo, el marco europeo se podría utilizar para presionar, para conseguir estos cambios, concretamente pues el, el tema este de la financiación del, del 3% del PIB, que creemos que es bastante importante. Eh, y una pregunta para eh, compañeros de Asturias. ¿Por qué en Asturias no tenéis nodo? Bueno, lo del tema de los nodos, nosotros, digamos, eh, trabajamos, como siempre os decimos, trabajamos de una forma muy diferente a los partidos políticos, es decir, nosotros no vamos allí y os contamos nuestro, un poco nuestra historia y, y esperamos que os afiliéis, ¿no?, sino que realmente esperamos, ya que esto es un partido que se basa en la ciudadanía y que sale de, de, digamos, de propuestas expertas ciudadanas y demás, pues esperamos que sean los ciudadanos los que den el paso y decían involucrarse, ¿no? Entonces tenemos una especie de pequeña norma interna, que si hay cinco personas en un, en un lugar geográfico completo eh, concreto, perdón, que, que pues crean que puedan eh, bueno, que sean afines con la red y crean que puedan generar un, un nodo para trabajar desde allí, pues pues lo hacemos no entonces para, para la persona que ha preguntado pues oye, si sois cinco y de verdad sois afines pues poneros en contacto con nosotros Y muy bien, no sé si hay alguna pregunta más por aquí si no, yo creo que de la web no quedan ya Pues muchas gracias Daniel Gracias